a visitar lugares abandonados, a fotografiarlos, a catalogarlos, plasmar la decadencia de estos lugares para intentar que, que su recuerdo no se pierda. Pues el proyecto nació eh, cuando visitamos una escuela aquí en Cataluña y nos, nos impresionó tanto, era tan grande y tan bonita, que pensamos que teníamos que hacer algo con las fotografías que, que habíamos realizado, que aquello no se podía perder. Creamos el blog hace eh, una vez Xanadu, y empezamos a visitar lugares y a fotografiarlos como si los estuviésemos catalogando y a hacerlos públicos. Lugares que después han desaparecido, entonces al menos tenemos el, el recuerdo del lugar a través de las fotografías. De momento seguimos visitando sitios, seguimos buscando sitios, es algo que si queremos puede no acabar nunca, porque siempre van a haber este sitio. Los sitios desaparecen cuando el tiempo se los lleva o bien cuando los vándalos los destrozan.